A mostrar, entonces ustedes se van cada vez más afuera, ¿no? Bueno, tranqui, vamos a buscar allá para mostrar. Allá. Mire, lo que vamos a hacer es. Eh, muy simple, muy simple. Eh, cada uno, igual no, no vas a hacer nada, quédate tranquilo. Cada uno va a ser un electrodoméstico. Una batidora, lo que sea. Pero no es que es una persona que, lo, que, que va a estar man, manipulando el electrodoméstico, no, son el electrodoméstico. Entonces se van a mirar, cada uno hace el suyo, ¿sí? Y después uno tiene que adivinar qué electrodoméstico hizo uno y el otro, el otro. ¿Se entiende? Nada más, es así de simple. Tiene que tener sonido el electrodoméstico. Sonido, y si tiene movimiento, también. Dale, empezamos. Electrodoméstico. a la vez preparados listos ya a ver todo funcionando ahí está perfecto perfecto muy bien sí, ahí está perfecto bien bien bien esto esto qué era una manguera qué era ese Quiera. Muy bueno, muy bueno. Bien. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, vamos a trabajar con los ojos cerrados, así que a prestar atención. Voy a conducir a mi compañero con el tacto tiene una dirección diferente. Cuando yo lo toco de atrás, ella camina hacia adelante. ¿Sí? Vos seguís caminando. Hasta que no te vuelva a tocar, seguís caminando. Cuando yo te toco acá, te freno. ¿Sí? Si yo te toco acá, vos doblas y seguís caminando en esa dirección. ¿Sí? Ahí está. Y si te toco acá, vos seguís caminando en esa dirección hasta que yo te freno. ¿Está bien? O sea, cada vez que me tocan, avanzo. ¿Qué hay, que tener, ¿Qué hay que prestar atención? Claro, hay que prestar atención de cuidarlo a medida que el otro camina para que no se choque con nadie porque tiene los ojos cerrados. ¿Vale? Va, empezamos. Empezamos. Sí, sí, porque los ojos cerrados, vamos a hacer varios con ojos cerrados. Cuidado, ¿eh? que no se choque con nadie. ¿eh? Muy bien. Bien, stop. Perfecto. Muy bien. La actividad con ojos cerrados. No es tan divertido y no es tan bueno estar todo el tiempo con los ojos cerrados, por eso la hacemos como más cortita. ¿sí? Bien, otra con ojos cerrados. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, ella va a cerrar los ojos, pero yo la voy a conducir con el sonido, un sonido desde la voz, no con las palmas, ¿sí? porque si no se confunde mucho, desde la voz. Yo elijo cualquier cosa, pichu, pichu, pichu, cualquier cosa, lo que quiera, no elijo, y si el sonido baja, ella baja. Si el sonido sube, ella sube. Si el sonido va para acá, ella viene. Ella se acerca al sonido. ¿Sí? Bien, empezamos. Dale. Como quieras, dirigilo, dirigilo. Sí, de frente, de frente. De frente, de frente. Pero ella no que... Lo hace de ahí. No lo dice antes. No, no, no. ¿Quién? Cierra los ojos. Bueno, entonces puedo hacer un sonido y vos seguido. Ahí va. La sigo, la sigo. No escucha, ¿viste? Porque no baja. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más? De Conceptual. Ahí está. Confianza. Miren. Confianza. ¿Qué más? Cuando alguien tenía sí. los ojos cerrados. Sí. ¿Cómo? Seguridad. ¿Qué más? Imaginación. ¿Qué más? ¿Qué pasaba cuando había que conducir al otro? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? El cuidado. Habilidad. Fíjense, fíjense que estuvimos jugando con el cuerpo, ¿sí? Y que a la vez trabajamos con algunos conceptos que pueden por ahí no estar, perfectos ¿sí? de lo que nosotros llamamos el, el, el currículum que no se escribe no y que están en la clase. Cuando nosotros. ¿Sí? Siempre. Falta de confianza o la desconfianza, el miedo, ¿sí? Entonces, una de, las, una de las primeras cuestiones que yo tengo que abordar es ver qué le pasa a la de ser del cuerpo en la clase. ¿sí? Nosotros hoy vamos a trabajar con prácticas que ustedes no conocen. Tenemos que hacer es preparar al cuerpo para lo distinto. Yo no puedo introducir un deporte no convencional faúval y decirle, bueno, jugamos faúval hoy ahora, arrancamos ahora. ¿Por qué? Porque cuando empieza la práctica nueva y todas estas el miedo al error que son contraproducentes al aprendizaje. Entonces, contra cualquier cosa nueva que yo proponga en mis clases, siempre tengo que pensar en que yo tengo que ser convocante e invitar a mi alumno ¿sí? a querer formar parte de ese espacio. No se trata de imponer, sino de invitar. ¿sí? Bien, ahora que ya jugamos un rato, vamos a hacer una última actividad, porque yo a mí me gusta hacer actividades en grupo. Miren, la señorita va a formar parte de este grupo. Usted del otro lado, perfecto. Bien para allá va a ser un grupo, de este lado para allá va a ser otro. Es muy simple lo que vamos a hacer, es un último juego antes de empezar con una actividad un poco más deportiva. Eh, van a formar, se llama familia de animales el juego y lo que van a hacer ustedes, o sea, como grupo de aquel lado, en esa esquina, eh, van a definir qué manada, cardumen o bandada son de qué animal. ¿sí? Van, a, van a definir un animal y la idea va a ser que después ese grupo como, como manada y con sonido y todo transite por todo ese espacio hasta la otra esquina siendo ese animal. ¿Qué es lo importante? Que van a ser una bandada pero cada uno va a animalizar o personificar su animal. ¿sí? No es lo mismo un chajá él que un chajá yo, somos dos chajases distintos, por ejemplo. Entonces cada uno le da identidad a su animal. ¿sí? Cuando ellos pasan nosotros desde y los miramos y ellos tienen que pasar mirando al público constantemente, sí, cuando van haciendo su animal y después le toca a este grupo que va a salir desde aquella esquina y va a, va a transitar siendo ese animal otra esquina. Se animan? Bien. Una acá cada... definen, definen el animal. Esta es muy divertida. Pasar todos juntos hasta ahí, y ustedes, ellos van a ser público, tienen que cara de público, no pueden ser cualquier cosa. Estar mirando, es cara de público cuando vas al teatro. La jodida, el público, ahí está, a ver el cara de público, obvio. Cara de público, ahí está. Bien. Bien. Preparado. Ahora que estamos mirando no, no, no. Recuerden, recuerden que cuando pasan tienen que ir mirando a su público, ¿sí? Porque el público está allá. Muy están muy emocionados. Están emocionados. Contanos, contanos. Contanos palabras. Contame, contame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Bien. ¿Cómo la pasaron en la última actividad? Bien bien. ¿Qué había que hacer? Imitar, representar, ¿sí? Representar algo diferente con el cuerpo, ¿sí? Vinculado a un animal. Bueno. Ponernos de, acuerdo en un grupo tan grande. ¿De? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y cuando lo ejecutaron, ¿qué pasaba cuando lo iban ejecutando? Divertido, vergüenza también, perfecto. Te iba cuando empezabas a. cuando arrancabas. Muy bien, muy bien, excelente. Miren, ahora lo que vamos a hacer es. vamos a ir. ayer justo hablábamos de esta. Eh, de. Eh, digamos, de cómo en las clases, lo mismo que está pasando con ustedes ahora. Con los chicos, esta emoción en, en donde los chicos disfrutan, se ríen, ¿no? Y a veces el... lo que hace es por ahí intentar, ¿no? Cuadrar eso en algo ordenado para poder avanzar. Las emociones son parte de la clase y tenemos que ver cómo las hacemos funcionar adentro de la clase, ¿sí? Eh, digo, dar, dar una no significa que la emoción no esté, digo, si está saltando poniendo una a la que la educación física cree que debe ser la emoción en la clase. Te estoy esperando. ¿Cuántas más vamos? No, si Viste que hay gente que arranca hace como no, seis se volvió, no, o no, no, siete. Bien, digo, está bueno, si mi alumno se ríe, se divierte, le pone la emoción a la clase, intentar incorporarla como parte de la actividad. ¿Sí? Eh, al margen. ¿Qué va? ahora? Vamos a jugar. Juego deportivo. Hay miles de formas. Hoy no vamos a poder hacer un deporte que se llama korfball eh, que me gustaría que ustedes pudieran vivenciarlo porque ese deporte necesita de dos cestos y a seis metros de la línea final de la cancha y no tiene tablero. Vamos o sea, trabajar desde la lógica del deporte igual. Esto es importante saberlo. A veces no tengo todos los materiales, pero sí puedo apuntar a la lógica. ¿Qué es la lógica? Bueno, es el, resultado, es el resultado del análisis o la puesta en práctica del reglamento. ¿sí? Eh, lo que hacemos los profes es analizamos los deportes, tomamos cuáles son, digamos, aquellos aspectos eh, desde el punto de vista tácticos más importantes y en base a eso seleccionamos un contenido para empezar a trabajar. Bien, Nuestra, nuestro primer juego es un juego bastante eh, lo vamos a analizar post juego, no previamente. El contenido se analiza. Vamos, tres. Yo los voy contando. ¿eh? Me queda más. Bien. Eh, el post juego. Sacar de la situación que tiene esa práctica. Muy simple. Eh, mira, agarrate esas pecheritas. Necesito dos equipos. Dos equipos de ocho jugadores, de los cuales cuatro tienen que ser mujeres y cuatro tienen que ser varones. ¿Sí? El resto, por el momento, me espera fuera de la línea roja, sentadito acá cerquita, no se me vaya muy lejos, por acá. Y vamos a empezar con la... ...de dos equipos, uno de dos... ...son mujeres y cuatro son varones. con los la... equipos vamos a hacer una mancha muy simple ¿Conocen la mancha cadena Mancho, la mancha. hay una sola mancha fija sí que cuando manchamos me tomo, me tomo de la mano y él colabora conmigo y somos mancha los dos muy bien vamos a mezclar una mancha cadena con una mancha al que no tiene pelota es de... que si hay en juego para esta mancha necesito muchas pelotas este grupo es como pero la vamos a tráeme más necesito varias para que más chicos tengan pelotas en juego, si no se manchan eso lo pueden ajustar previamente, lo van a ir a venga bueno, el valiente que va a ser la mancha las pelotas van a estar distribuidos ¿sí? De todos los que están jugando. No hay otra regla que no, sea, que no sea que me mancha cuando no tengo la pelota. Entonces, ¿está? Es la única regla que hay. No hay reglas. en. ¿Qué hago con la pelota? ¿Qué dejo de hacer? No hay reglas en este juego. Solamente esas dos. Mancho al que no tiene la pelota. Habrán que hacer, ¿sí? Adentro del juego. Así que. Voy a repartir pelotas. El espacio es el que venimos usando, toda la cancha de handball. ¿tá? ¿Y después? ¿A quién vas a manchar vos? Por ejemplo, ahora. Sí. A él, perfecto. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Cuidado de no revolearlas muy lejos. ¿Listo? Yeah. se hace más complicado. No, pero entonces no tienen pelota, no están corriendo. Está apelado. ¿Pasar la pelota, trabajar en el equipo o qué? De vuelta, de vuelta. Sacamos el plano de los contenidos, ¿sí? que ya conocemos, el lenguaje técnico. ¿Qué había que hacer en esta mancha? El compañerismo. Lo fundamental de este juego es la colaboración después vamos a hablar de estrategias de juego esas cuestiones más específicas pero lo importante de este juego es la colaboración y va a ser lo primero que vamos a tener que tener en cuenta para jugar a lo que vamos a jugar ahora recuerden que el marco, digamos proyección a largo plazo de lo que estamos jugando hoy es un deporte que se llama Corfal que es mixto y que tiene algunas características la colaboración ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Corval lo jugaron? Bien. Con dos cestas, ¿sí? Sí, hay un grupo acá de profes que hace Corval, así que probablemente ya lo conozcan. Bien, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Me voy a quedar con pechera verde y con pechera naranja, el resto me espera afuera y vamos a contar lo que vamos a hacer. Necesito... ¿Qué hace? Eh, les voy a lo que vamos a jugar lo que vamos a jugar vamos a jugar a otra mancha escuchen así vamos a jugar a otra mancha que se llama pelota cazadora pelota por equipos con la idea de la mancha pelota pero ahora hay que es manchar con la pelota son dos equipos, vamos a jugar eh, con la cancha de volei, los límites de la cancha roja. Bien, un equipo, el objetivo es el... manchar a jugadores del otro equipo. Si implica manchar acá, que esté en contacto el cuerpo, el cuerpo del jugador, las manos a la vez. Esto no es manchar, ¿sí? esto es manchar, esto es manchar ¿está bien? no puede ser en la cara siempre también se usa de la para abajo en este caso vale la calda ¿qué pasa cuando alguien es manchado? cuando es manchado sale sale al exterior sale al exterior de la cancha puede circular por todo el exterior y cuando equipo, uh, perdón, un compañero de su equipo recupera la pelota, lo habilita con un pase para entrar, hacerle un pase, devolverle el pase o a otro jugador sí. tres veces no. Entro. <risa> Ocho. Bien, ¿se entiende? O sea, queda afuera, pero está atento a cuando se recupere el balón para poder ingresar a jugar. Importante, importante de este juego. Cuando recibo balón no me puedo desplazar con el balón en la mano. Es todo lo que puedo hacer. Si puedo pivotear en el suelo, mover el otro, me puedo desplazar con el balón en la mano. No hay otra regla. Se entiende las reglas. Después las vamos a ir construyendo. No hay otra regla. Bien. Bueno Acá es importante Es importante Que ¿Qué eh, diciendo? Me olvidé No, pero me, Pero no sé lo que, de dónde venía el hilo Foto Bueno, no sé de dónde venía el hilo No podías caminar una Nada pasar del modo que quieran, como quieran no hay reglas cuando yo enseño a aprender a poner reglas y jugar con esas reglas ustedes van a conocer otras pero en principio los acuerdos previos son los que importan ¿sí? por ahora jugamos con estas reglas los de, afuera, los de afuera observen la lógica del juego guárdense las preguntitas que van teniendo porque me van a ayudar a analizar una vez que termine el juego está bien eh, ah, eso era lo importante. No era lo que dije recién, Les mentí. Les mentí. Lo importante acá es quién empieza primero. Atacando. Aquí la sorteo sí o sí. Vamos a hacer una forma piedra papel o tijera. ¿Cuál quieren hacer? Yo, ¿Sí? ¿Les puedo enseñar uno nuevo? Es un piedra papel o tijera, pero diferente. Este le gana a este. ¿Eh? Este le gana a este Este le gana a este Pero el chiquitito le gana a este Entonces un piedra, papel tijera Pero saco o, o este, o este, o este ¿Se entiende? Bien, ¿quién quiere hacer? ¿Ella? ¿Contra vos? ¿Mano atrás? ¿Un, dos, tres? Un, a uno solo No se puede. No, pará, pará, sigue, sigue en juego, sigue el juego. Vayan mirando el juego porque es muy probable que veamos cosas que ellos no estén viendo ahora. Por ejemplo, ¿Qué tiene que hacer verde para poder atacar, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer naranja para recuperar, por ejemplo? así, abranse así me ven los de afuera a ver, ¿qué pasó acá? yo lo tenía ahí en medio de la mano ¿qué pasó? él lo supo perder no, no, no, a ver, quiero quiero verlos de afuera, ¿quién tenía la pelota? bien, los dos a la vez ¿quién dijo que no? está en la grabación ahí la grabación. el Barrio tenía la pelota ¿cómo fue? ¿quién dijo que no? Situación de que estén los dos a la vez agarrando la pelota en este juego no se puede dar porque uno de los dos está manchado uno de los dos está manchado Igual. ¿sí? bien ¿se entiende la idea? es una mancha bien sigamos sigamos claro te tiene que hacer un pase para poder entrar Uy, cambió a verde, cambió a verde, cuidado, eh, cuidado, cambió a verde. Ahí está, listo, el, el de naranja. Muy bien. Muy bien, ahí está. Esa es la dinámica del juego. Eso es. Sigo. Sigo. Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Para <risa> Bien, tocado Chau. Una más Diez tocado. Ocho Siete Seis 4, 3, 2, 1, stop, bien, acérquense, bueno, aplaudan a los que estuvieron afuera intentando, bien, a ver, no se saquen pecheras porque seguimos, ¿Qué, eh, ¿qué pasó en el juego? Siéntense, así nos vemos todos, ¿qué pasó en el juego? ¿Cómo? Al principio como que una pero ahora está A ver allá, participamos todos. Vengan, acérquense un poquito más. Eh, participemos todos del análisis del juego. Fíjense, en las clases puede pasar que no siempre pueden estar todos los chicos jugando ¿sí? en paralelo. Por lo tanto, el esfuerzo del profesor. Siempre está dado en brindarle una tarea al que está afuera. El que está afuera sigue aprendiendo desde afuera. Desde afuera se ven cosas que desde adentro no se ven. Por eso es muy importante la opinión del que mira. La clase es completa. Los que juegan y los que están afuera. hacen unas, eh, Analizan, acompañan el análisis, ayudan a los que están jugando. ¿Para después qué? Para que cuando entren los que están afuera sea mejor ¿sí? la producción del juego. ¿Se entiende esta idea? Bien. Fíjense. ¿Qué pasaba en el juego? El tema de la intercepción era fundamental para poder jugar. Bien, en el Corval, que es un deporte donde no me puedo desplazar con la pelota en la mano, como jugamos recién, ¿sí? la única forma de recuperar posesión de balón es a través de la intercepción. Primer punto. ¿Qué pasa si no me puedo desplazar con la pelota en la mano? ¿Qué pasa con el jugador que tiene la pelota en la mano? ¿De qué depende? De lo que hagan los demás El Corval es el deporte por excelencia De la gestión de espacios De los que no tienen balón ¿Sí? En este deporte, en el Corval Los que no tienen balón Son los que sí o sí tienen que generar los espacios Todo el tiempo para poder generar la jugada El que ya recibió el balón o sea, es una jugada cerrada. Lo único que tiene que hacer es tomar la mejor decisión de pase o de lanzar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más pasó en el juego? ¿Qué pasaba si yo iba Quédate ahí. Iba a querer interceptar? Si ¿Sí? pasaba esto... Estaba manchada. Estaba manchada. Perfecto. ¿Para qué usamos este juego? Porque en el Corval yo no puedo quitarle la pelota de la mano al jugador que tiene balón. Es infracción. Sí, no puedo hacer eso, así que sí o sí es intercepción de pase. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la Ustedes conocen, o sea, sabemos lo que es la invasión de campo, ¿verdad? Sí, el handball es un deporte de invasión de campo? Sí. Bien. ¿Y cómo es la invasión? Si yo la tengo que representar en mi cabeza, ¿cómo es la invasión? O sea, digo, ¿cómo se desplazan los jugadores para invadir el campo del otro? Así, mira. Es como, ¿sí? Vertical o longitudinal. Hacen todos este movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por los arcos, ¿por, los arcos, ¿por dónde está la meta? Siempre la invasión, siempre la invasión, y por supuesto, donde su herramienta es el pase, se da en función, en dirección a una meta. ¿Sí? El handball, el fútbol, el hockey, tienen los arcos en los extremos, en las líneas finales de la cancha, ¿sí? y como adentro de la cancha no hay ningún otro obstáculo eh, reglamentario, la forma de invadir siempre va a ser casi rectilínea. Por más que el tipo vaya así, la dirección del desplazamiento siempre va a ser para adelante. Bien, perfecto. ¿Qué pasó con la invasión en esta mancha? ¿Cómo era? Piensen en la invasión en esta, en esta gráfica que acabamos de hacer ¿Cómo era la invasión acá? ¿Eh? Sí. Había que manchar a alguien Entonces la meta ¿Qué pasaba con la meta? Se movía Por lo tanto, ¿era así, así la invasión? No, era para todos lados Lo primero que hay que hacer para poder transformar la forma de invadir que nosotros tenemos en la, en, la, en la forma de invadir del Corval, es desarmar la invasión que ya conocemos. En el Corval, les voy a contar rápidamente cómo es, se invade de forma concéntrica. ¿Por qué? Porque se juega detrás de la cesta. Yo la cesta la tengo más o menos a 6,6 ,6 metros de la línea final. Es una cesta alta de 3 ,5 metros, o sea que tiene... 50 centímetros más es más, donde casi, casi donde termina el tablero está la cesta ¿sí? esta tiene 3.05 esta tiene 3.50 3 metros 50, sin tablero y está en el centro de la cancha, por lo tanto los jugadores juegan en esta dirección ¿sí? entran y salen es una forma de invasión se llama concéntrica es una forma de invasión circular y concéntrica, por lo tanto para poder transformar un deporte que ya conozco, varios deportes que ya conozco, en un deporte nuevo, tengo que saber exactamente qué cosas tengo que cambiar de lo que ya conocen. En este caso, tengo que romper con la invasión ¿sí? de campo de los deportes que ya conozco. ¿Hay algún otro deporte de invasión que conozcan que tenga, que tenga ese formato o un formato distinto de los que ustedes juegan? ¿Qué otro deporte se juega de invasión? Básquet, handball, hockey, rugby, ¿qué otro más? Bueno, en general son todos parecidos. Bien. Bueno, primer dato para enseñar este deporte. ¿Qué vendría después? Que no lo vamos a hacer hoy porque vamos a pasar otro ¿qué era eso? Y media. Perfecto. Estoy perfecta para pasar a otro deporte. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahora en realidad con ustedes si tuviéramos las cestas? Es justamente jugar en función de la cesta y ahí se van a dar cuenta esto de atacar diferentes espacios. También hay otra forma de hacer esto que es por ejemplo usar dos cestas antes, antes de jugar el corvo al mismo y usar dos cestas más al, o, o dos objetivos más a los costados para que se circule otra vez rompiendo la forma de invadir. ¿sí? Entonces tengo que atacar dos y defender dos, por lo tanto la forma de circulación y la forma de disponerme para jugar va a ser hacia varios lados. Entonces, ...sigo rompiendo la invasión que conozco... ...¿sí?... ...primer dato para aprender de nuevo... ...saber a qué tengo que apuntar... ...saber qué cosas tengo que cambiar... ...de los deportes que conozco... ...usar el conocimiento de esos deportes... ...para recrearlo en una situación nueva... ...¿sí?... ...bien... Eh, ...próxima actividad... ...todo el mundo se me sienta acá... ...y vamos a jugar... ...a otro deporte... ...miren... ...seguramente han jugado Ultimate ustedes... No. Ultimate? No. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a jugar Ultimate. Sí, no, sí. No importa. Vamos a empezar. Vamos a empezar a jugar. Primero vamos a jugar directamente, vamos a explicar dos o tres reglas y vamos a jugar a este deporte. ¿Qué hay que hacer? Mm, voy a necesitar eh, donde termina la cancha de volei. Profe, ¿me ayuda? Eh, hacerme una hilera de esos conos naranjas, así, donde termina la cancha. Bien, ¿Cómo es? muy simple. Vamos a jugar 5 versus 5. ¿Sí? Sí, sí, sí, hagamos... Tendría que ser un poco más atrás, pero jugamos 4 versus 4 y por ahí lo resolvemos mejor. Bien, eh, ¿qué vamos a hacer? Miren, me está haciendo señas. ¿Querés un café? ¿Un café, ¿no? Bueno. Eh, ¿A quién le está hablando? Ah, pensé que veía gente, que veía gente, ¿no? ¿Eh? Bien. Bueno, miren, ¿cómo jugamos? Vamos a tomar, vamos a tomar, ¿sí? Las la habilidad que trabajamos recién. ¿Cuál es? Que cuando tengo, esto se llama ringo Que cuando tengo el ringo en la mano No me puedo desplazar con el ringo en la mano ¿Recuerdan eso? La misma regla que jugamos en esta mancha Que nadie me lo puede sacar de la mano ¿Sí? ¿Tá? Y lo que le vamos a agregar a que nadie me lo puede sacar de la mano Es que tampoco me pueden marcar de manera tal De, áralo, de no dejarme Pivotear, yo así no la puedo marcar. Igual, más que pivoteando, estás sí, caminando. Deja un loco. pie fijo. Bien, pivotea, pivotea. Yo la tengo, que, le, le tengo que dar distancia para pivotear. No la puedo marcar acá. ¿Está? No. Eso hay que tenerlo claro. Bien, ¿qué hay que hacer? Fíjense, las zonas ahora ya no hay arcos, sino que hay dos zonas de anotación. Es un rectángulo. La cancha en realidad es mucho más grande es un rectángulo con dos rectangulitos en los extremos que son las zonas de anotación ¿cómo se marca el tanto? recibiendo tenés. recibiendo, si sí, esta es la zona de anotación recibiendo el ringo adentro de la zona de anotación tirame tanto y no se me tiene que caer si, sí, si sí, se me cae el suelo no es tanto las zonas de anotación son zonas de juego ¿Sí? yo puedo entrar y salir todas las veces que quiera en toda la franja de la zona de anotación puedo marcar vamos a explicar una regla de qué pasa cuando se cae el ringo siempre que se cae el ringo cambia de posesión es decir, lo tiene verde, se hace un pase entre verde y se cae al piso lo único que hace naranja es levantar el disco y seguir jugando ¿Sí? nadie discute eso si se cae el ringo, cambia de posesión. Pero hay una excepción. Párense dos de verde. Si verde, venid de este lado vos, le va a realizar un pase a verde. Y yo, que soy equipo contrario, hacelo lento para que yo lo pueda tocar. Hago esto y se me cae, se llama bloqueo. Sí, sí. Es mía porque gane la intercepción del pase. Sí, es una buena regla porque ya que te esforzaste para interceptar el pase, llegaste a tocar lo que implicaba que lo podías agarrar, es justo que sea mía. Bien, ¿quién va a jugar? Vamos, dos equipos de cuatro, cuatro versus cuatro. Toma, empezá Empezamos ahí. ¿El resto? ¿Para acá, para dos, lado, se no se puede hacer se en cualquier no. lado? No, verde de este lado. Arranco yo. ¿Para, verde de este lado. Dos, mano, todo, o sea, no, de arrancan van a la mano. Lo digo yo. Yo nada. Es para ir no. más rápido. Bien, no. chicas, anotan allá. Ahora, ¿Quién recibe ahí? Que... ¿Quién recibe No, arrancamos así, después claro. empieza a jugar. ¿Es tipo un handball al principio? Es tipo un handball al principio y reinicio después del partido, es así. Después de un gol es igual. ¿Sí? Muy bien. Va. Empiezo. Cuidado, porque se te, te van a pasar por acá van a, se, se van a tropezar. Sí, bien, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue Naranja, muy bien. Sigue Naranja. Sigo, sigo, sigo, sigo. No me puedo mover, ¿eh? Lo mismo que jugamos recién. ¡Bárbaro! ¡Sigo! Lo tienen que leer. Sí, pero a las 12 terminan. Ah, Ese es el problema. Yo porque eso está buenísimo, que bueno, le da sí, otro sí, sentido no, al. No lo puedo hacer. Tengo poco tiempo. Ven. Y bueno, nada. Yo porque viste. Sí, es ideal eso. Muy bien, tanto. ¿Alguien más va a jugar? Es que esto es una adaptación del Ultimate. Se, se modifica el Ultimate, se le cambió... Es un juego escolar. ¿Eh? Sí, cambia el disco. Y además fíjate que no hay cambio de zonas de anotación. El Ultimate tiene cambio de zonas de anotación. Nosotros ahora, en teoría, vamos a dar Ultimate. Pasa que se están yendo todos. ¿A qué hora terminan? Ah, termina la hora. Ah, tiene que cursar en otro lado. Está bien. Sigo, sigo, una más. Lo que vamos a hacer para que se vayan con algo más. Lo mismo, lo mismo, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vieron toda la dinámica de juego? Bien, esto se llama Ringo Sport y es un juego escolar basado en el Ultimate, ¿sí? que es el deporte real. Es el único deporte del mundo que no tiene árbitros por reglamento. Por eso yo no intervine cuando ustedes me iban preguntando cosas. No tiene árbitros, se juega sin árbitros. Las reglas las cobran los mismos jugadores. ¿tá? Lo que vamos a hacer ahora es jugar con el disco. Solo que vamos a hacer la modalidad ultimate, realmente cómo se juega el ultimate. ¿Cuál es la diferencia? Cuando van a lanzar el disco, el disco tiene que ir plano, como el ringo. Y la forma de agarrarlo, fácil, es así. ¿sí? ojo los dientes eso fíjense saquen bien las manos porque si ustedes tienen las manos cerca del disco acá como, como debería pasar con la pelota hay que sacar bien las manos sí. muy bien vamos a hacer modalidad última fíjense la forma de sacar todo naranja allá todo tomen ¿Cómo se juega el Ultimate? Todo lo que vimos... Todo lo que vimos de tener el disco, la marca, todo eso es igual lo que hicimos recién. Vamos a quedarnos con eso. Ahora, lo que tiene de diferente es la forma de sacar y la forma de reiniciar después de un tanto. Por ejemplo, ellos tienen el disco, sí, pero los que van a sacar son los de naranja. ¿Vieron como en el rugby que hay una patada inicial? ¿Sí? En, en el ultimate también, pero se llama pull, no patada. Ellos lanzan el disco a la distancia que quieren, ellos lo pueden recoger del suelo si es que se cae, recogen y entran jugando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando marcan un tanto? Cuando marcan el tanto, ustedes se tienen que quedar de ese lado porque lo que va a cambiar son las zonas de anotación. Ahora lo vamos a ver. Cuando marquen un tanto se me quedan estatuas. Y ahí... ¿Eh? No, ellos tira... ustedes tienen que tirar ahora. Se juega lo mismo. Anotan allá y ellos anotan acá. Ustedes anotan allá, ¿verdad? ¿Alguna duda? Lo mismo que recién. Todo igual, nada cambia. Listo, lanzalo, no tan alto porque esto huela mucho, ¿eh? eso, muy bien. Bien, juega, juega, ahí está, eso es. Bien, es de verde, eso es. Congelado. Congelado acá. ¿Qué sucede? Como marcó verde, claro. Ustedes sacan, por lo tanto. Este equipo verde se mete todo acá adentro. Equipo naranja allá. Rápido, al trote. Al trote, por favor. Vamos. Eso es. Y ahora, ellos hacen el pool. Ustedes sacan, pero cambian la zona de anotación. Ustedes van a anotar acá. Y ustedes van a anotar allá ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo Porque sacan ellos Dale Va Se hace el pull Seguila, seguila Muy bien Caminó. Sigue. Seguí jugando, pero no es tanto. No es tanto. Porque él está acá y hace esto. Y lo que tengo que hacer es esperar a que entre otro porque no me puedo mover. Sácalo, no, sácalo, sácalo, sácalo. Va de vuelta, sácalo, que lo saque, que lo saque de ahí. Sácalo, sácalo a juego. Eso. Muy bien, ¿no? Sigue. ¿Qué pasó? No, no hubo tanto, es de verde. ¿Por qué? No, ahí. No, hubo verde. no hubo tanto, es de verde. No hubo tanto, es de verde. Estaba esperando él a que le dijera el disco. Eso es. Stop, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo era la regla que, de cuando se cae? Saca el otro, pero no la tocó pasó. ¿Cómo era la regla cuando se cae? Ver, Hubo pases entre naranja recién y siguieron jugando, ¿bien? Cuando se cae el disco recuerden que cambia directamente de posesión. Si solamente es mío cuando yo lo intercepto, si soy, si soy de otro equipo lo intercepto y se me cae a mí. Pero le toca verde, ¿vale? Sigue verde, va. De cualquier lado, es para continuar el juego. Muy bien, sigo. Menos cuatro. Seguro, seguro, muy bien, seguro haya. Es muy difícil, es muy difícil Muy bien, vamos, dale Eso, allá Casi, casi Se murió el disco Se murió el disco Bien, último minuto, dale, dale que sale Aceitadísimo está, dale Camina Bien, tanto Muy bien Acérquense Los jugadores de Ultimate tienen Dos tablas de posiciones Una tabla de posición De los equipos que van ganando Y una tabla de posición de espíritu de juego Ellos lo que más les interesa es eh, Ser el mejor en espíritu de juego ¿Qué significa esto? que son los más honestos al momento de jugar miren aunque no lo crean esta es la Federación Mundial de Deportes con Disco Volador sí. y esto es parte del reglamento y este se llama eh, Primera Regla Espíritu de Juego sí. y acá lo que tienen es todas las reglas del Espíritu de Juego yo se los doy para que lo puedan leer ahora de, de pronto se lo dejan para ustedes y le sacan copias, son dos hojitas, mírenlo un poquito que vamos a hacer una actividad final. ¿Qué pasa cuando termina cada partido, cada torneo? Hay una planilla de evaluación de espíritu de juego del otro equipo, o sea, el equipo de él va a evaluar a mi equipo y me va a poner una nota sobre cómo me comporté en el juego en base a las normas del espíritu de juego también los jugadores de Ultimate tienen talleres de formación en espíritu de juego fíjense que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como fair play en los deportes que es algo que existe pero que no está normado en realidad si quieren ir mirando un par de reglas para que se hagan una idea nosotros los, los profes usamos la modalidad de espíritu de juego Ultimate y lo trasladamos a otras prácticas deportivas para que los chicos aprendan a construir los deportes siendo responsables de la regla, porque si no, la regla siempre está fuera, en el árbitro. Y eso eh, o sea, no, no permite el aprendizaje de la lógica, el desarrollo de un buen juego y de un buen reglamento de juego. Entonces, súper interesante desde ese lugar. Esa copia se las voy a dejar. ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, antes de irse vamos a hacer un pequeño juego Así que dura tres segundos Un piedra, papel o tijera raro en grupos ¿Vale? Bien, todo el mundo a la pista Venga por acá Vení Martín, tenés que jugar Martín, Martín. Bien eh, Déjalo mirar ahí arriba Bien Todo este equipo de este lado, por favor Todo este grupo de este lado Muy bien ¿Está, está cansada? Jugó mucho usted Jugó mucho Bien. ¿Ustedes de este lado? Bueno, ustedes de este lado. Entonces, ¿sí? Vengan de este lado. De este lado, de este lado, de este lado. Señorita, aquí. Bien. Bien. Eh, fíjense, la línea roja, ustedes se van a parar en la línea roja y ustedes en la otra línea roja. Bien. Yo ahora les voy a dar unos segundos para ponerse de acuerdo. Cuando les, diga, cuando les diga a la línea roja, van a venir a la línea roja y cuando diga un, dos, tres, ya van a representar lo que idearon en grupo. ¿Cómo es el juego? Es El juego es el de la bailarina, el cazador y el oso. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Ya lo jugaron? Perfecto, lo vamos a jugar en grupos. ¿Sí? Para los que no lo jugaron, es así: la bailarina, ¿sí? Le gana al cazador porque lo enamora. ¿sí? Cuando yo iba allá, ustedes hacen uno y ustedes hacen otro a la vez. La bailarina le gana al cazador porque lo enamora. El cazador mata al oso. ¿sí? Y el oso ¿sí? se come a la bailarina. ¿tá? Tiene que ser con sonido. Por ejemplo, si soy la bailarina o oh, la dama, te hago... Ah, ah, ¿sí? Si soy el oso, ah, con sonido. Bien. Cuando yo llega a la línea roja vuelven Así que se van y se ponen de acuerdo ¿Qué van a hacer primero? Si bailarina, oso o... ¿Listo? Bien, línea roja Línea roja Para que aquellos todavía no se pusieron de acuerdo. Lidia Roja. Preparados. Preparadas y preparados. ¿Listos? ¡Ya! ¡1 eh, a 0! ¡1 a 0! ¡Va! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! De vuelta. ¡Vamos! So, es a tres veces. Tres veces. A ver quién gana. Va, de vuelta. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¡Ah! Uno ganado, un empate. Vamos, vamos a ver si levanta aquel equipo. Última. ¿Listos? Estos ya están listos. ¿eh? si ganan ustedes ya van uno y medio ellos van medio ellos tienen que ganar este para empatar y porque porque es empate bien ustedes van medio hay que ver si empatan y hacemos un desempate o ganan los chicos ¿Eh? Ay, no sé bueno preparados listos ya ganaron los chicos ganaron los chicos muy bien muy bien ya está ya está ya está ganaron los chicos bueno Acérquense, un minutito. Bien, ¿cómo la pasaron? Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta, sugerencia, crítica, dinero para prestar? Lo que ustedes quieran. Tengo ¿Eh? una pregunta: ¿cómo es el tamaño de la pelota de primer deporte que dijiste? De Corval es igual a la de fútbol, Imagíname. mismo tamaño. No. no, esa grande es otro deporte que tiene una pelota de 1,20m que pesa 5 kilos, y se llama Kimball. La pelota sí, no, esa no es, es una pelota igual a la de fútbol. Después busquen KORFVAL y encuentran KORF, K-O-R-F, Corfball. Hoy vimos Corfball, Ringo Sport, que es un juego deportivo que está terminando de patentarse, es, es, es creado en Argentina, está terminado de patentarse como deporte, eh, y Ultimate, ¿sí? Son deportes que son nuevos, son, a ver, son nuevos en la práctica en Argentina, ¿sí? no son deportes nuevos. A ver, el Corval es de 1902, es holandés, el Ultimate es más nuevito, es de 1968, ¿sí? pero muchos de los deportes son, se llaman alternativos, tienen esa denominación o le damos esa denominación a algunos porque son alternativas deportivas nuevas en el país. Pero, por ejemplo, en Argentina ya tenemos, ya pasamos a otro plano porque es un trabajo que tiene ya como 20 años de los cuales tiene un desarrollo deportivo hace 10 años por lo tanto ya tenemos todas federaciones de todos esos deportes hay eh, Federación de Ultimate, de Corval, de Cabadi, de Chukval son todas federaciones que están afiliadas a las internacionales así que de alternativos ya hay plataformas deportivas, torneos nacionales, eh, provinciales así que digamos que alternativo ya no. Y ustedes acá tienen un movimiento de una gente que hace deporte eh, y ellos empezaron con el ultimate hace ya unos cuantos años, hacen un torneo charrúa también, donde vienen argentinos. Así que hay un movimiento también. Ultimate video de YouTube. Sí, de todo partido, río, porque por ahí una cosa es verlo acá pero si lo ves tiene otra dimensión claro no, yo estoy viendo con los chicos en la escuela eh, verlo también ve jugadas ve eso más lógica en los deportes que por ahí acá no se aparecen sí. bueno chicos gracias por haberse quedado hasta el final un aplauso para todos y nos vemos un beso nos vemos muchas pronto muchas gracias, que Búsquenme que me van en a encontrar, me yeah. buscan. Bien.